estar con la gente y de repente entrar a estar todos en la misma sintonía y sentir que uno está haciendo improvisando sin darse cuenta a pesar del vértigo que da la improvisación. Al principio tenía un poquito de vértigo, esto de que el permitirme equivocarme me, me cuesta en lo personal. Ah, a perdonar, por un momento. Les vamos a decir que que sepa que Estábamos improvisando, ni siquiera me puse a pensar en nada. En nada. Es un taller distinto, es divertido, es lindo para después transmitir. La pasamos bárbaro, me parece que todos jugamos. No me importa nada, me, no sé, me desconozco a mí misma. La verdad es que lo disfruté un montón, no me importa nada. En otro momento me hubiera ido, por, me hubiera escapado. se escuchaba por lo menos cuando uno se pone un poco de afuera suena como que todos somos re profesionales y me incluyo que no tengo nada que ver con el palo pero como que todos sabemos lo que estamos haciendo seriamente ¿viste? no es un, divague, un divague generalizado y con, con cara y con actitudes sí sí es esto. excelente, muy recomendable haciendo música, improvisando moviéndose, haciendo teatro escuchando a los demás escuchándose uno la historia de uno se convierte en historia de otro y ah, que así sí, las sí, historias sí. se conectan todas Curso me ha encantado trata de vivir realmente lo que uno hace y está buenísimo están improvisando todo el tiempo fue muy bueno para todos, yo creo que nadie dejó de pasarla bien en, to en todo momento. Muy divertidos, muy dinámicos, muy, muy variados, muy... De repente te encontrabas con todos cantando algo o actuando algo, diciendo algo, simplemente con el permiso. Eso es lo que sentí, Buen permiso. Impecable. Yo la pasé fenómeno. Es eh. <risa> Para mí un aplauso que es genial. Muchas gracias. Estuvo todo tan lindo, tan divertido, tan ágil. <risa>